Bueno Edgitar, vamos a contarle la, la historia de Edgar eh, él, él es un niño que está en Puerto Rico Y yo quisiera que Edgar nos contara un poquito Cómo fue cómo fue esa ese encuentro con nosotros Cómo nos conociste guitar Pues todo empezó porque mi papá Decidieron sacarme del colegio Porque vieron que ya estaba muy aburrido y que no estaba poniendo interés al colegio Y pues me sacaron Y pasó como uno o dos años de, a, Después de que me sacaron Y buscaron páginas de emprendimiento de, Porque el propósito que ellos hicieron para sacarme fue eso Que querían encontrar pues mi sueño hasta que a mí me gustaba que yo quiero hacer con mi vida y esas cosas y pues mi mamá los descubrió ustedes y por suerte de casualidad tenía un viaje para Colombia ese mismo año creo que era en julio y había un evento en julio y pues nosotros decidimos asistir a, al, al evento y ahí fue como descubrimos que, que eran ustedes y más o menos ahí ya me enteré el guitar y cómo fue esa historia de, de poder encontrar el mundo de los aviones cuéntanos un poquito desde pequeño que yo empecé a decir AP mucho esto es avión en inglés esto es airplane en inglés y pues empezó por yo coger tu clase de emprendimiento hace como un año y pues tú me empezaste a dejar tareas de, de aviones y yo las empecé a, a hacer y me empezó a gustar y por ahí y por ahí me fui me cogí camino al mundo de la aviación. Yo le tengo una pregunta a Edgar, ¿qué necesitaste para aprender a pilotear? Pues eh, es que la, la única yo creo que diferencia entre como el timón del avión al carro es que es bien liviano. Pero en realidad yo no hice ni matemática ni nada, aunque para ese tiempo que yo fui a volar, yo estaba haciendo un curso de una escuela que me tenían en Costa Rica, que toca en Costa Rica, pero yo hice virtual, y pues todo empezó por ahí, o sea, yo hice el curso teórico, yo lo completé, el curso de 10 meses, yo lo completé en 4, sí, creo que fue en 4 o en 6, y... Pues ahí terminé, me dieron mi certificado de que lo terminé y pues yo le pregunté a mi instructor que si podía hacer un vuelo ahí en el, aer en el aeropuerto como local, hay que me quedar cerca. Y pues dijo, sí, vamos a hacerlo y pues lo fuimos a hacer y, y él me dejó pues volar el avión y en verdad no, no fue tan, tan difícil hacer este, este vuelo bastante entretenida no. hay una cosa bonita de la historia de Edgar y es, él, él llega con una intención de ser futbolista a Libertarios, le pongo una tarea, no la hace la siguiente semana le pongo la misma tarea, no la hace a la tercera tarea la tercera semana le pido la tarea, no la hace yo le digo, bueno, ok, porque no estás avanzando en el tema del fútbol, no profe, es que me fui a, a ver aviones, me dice Edgar le digo, ¿cómo así ver aviones? sí, porque me encantan los aviones y yo le digo, pues bueno, metámonos a hacer pilotos de avión él me dice, profe, pero es que yo no puedo, o sea, yo tengo 13 años ¿yo cómo voy a ser pilotos de avión si eso es para ser grande? dije ¿qué va? me conseguí el curso virtual y ahí empezó la historia o sea, la historia de Edgar como piloto de avión empieza cuando hay alguien que cree que ese sueño se puede convertir en realidad a pesar de la conversación limitante que tenía Edgar de que tengo 13 años no importa tener 13 años como que todo el mundo piensa que para cumplir los sueños tienes que esperar hasta que tengas 30 años para cumplirlos y eso es mentira nosotros podemos colocar la acción para que los sueños se conviertan en realidad ahora en, la, en el ya y Edgar es una muestra de eso, de que los sueños se pueden convertir en realidad yo tenía una pregunta para Edgar ¿Cómo fue esa experiencia de, po de poder polar eh, la por primera vez ¿Y cuáles fueron las dificultades que tuviste para poder volar? Entiendo que fuiste a Estados Unidos y no pudiste y luego te tocó devolverte. ¿Cómo fue eso? Eh, después de que yo terminé el curso teórico de Costa Rica, hay otro curso de eso, pero es gratis. Y creo que es válido hasta los 18 años. O sea que a los 18 años ya creo que no lo puedes coger. Es como la máxima edad para poder cogerlo. Y pues tenías que hacer un vuelo. El vuelo que yo hice, fue que como me validaron para entrar al curso porque tú no puedes entrar al curso sin un código y ese código solamente obtenido haciendo un vuelo con los que trabajan en esa como compañía digamos, digamos así y pues yo fui a Florida porque aquí no había pero en Florida el avión tuvo un escape de gasolina y pues por eso no se pudo hacer y pues después volví a puerto rico y, y mi instructor este él es de aquí pero casi siempre está en florida porque se la pasa entre los dos digamos países digamos porque la isla pero eh, él vino aquí y me hizo el vuelo y me dijo, no, pues déjame hacerte el vuelo aquí para pa que tenga el acceso a la, a la plataforma y ahí te vayas haciendo los cursos por ahí abajo, y pues me la hizo aquí y, y pues sí, se sintió bien chévere coger como el timón del avión y como tirarlo, porque es bien suave, es bien saber el timón y está, Movimientos bien leves para que tire. Y pues se sintió bien chévere, en verdad. Y pues antes de entrar en nuestra pausa, yo tengo la última. ¿Qué sigue? Para ti. Pues mi sueño es pues trabajar para la aerolínea de United. Eh, pues ahora mismo estoy haciendo el curso ese de... Que es gratis después tengo que acumular 40 horas de vuelo para licencia de piloto privado que eso es a los 16 años pero yo yo acumulo las horas de vuelo antes de los 16 años técnicamente cuando llega a los 16 años lo que tengo que presentar es el examen y ya tengo la licencia pero la cada vuelo cuesta como 230 dólares por ahí es bastante caro pero porque yo estoy yo estoy en el curso o a sea, mí me tiran en el curso de esa compañía de aviones digamos ellos tienen gente que me pagan que me pagan por los pueblos o sea que van a enviar creo que 5 mil o 10 mil dólares a la, a la escuela de aviación que me van a hacer los vuelos para yo no tener que pagar nada y que ellos paguen todo por por mí y yo las horas de vuelo pues las hago y, y, y ellos lo pagan un sueño hecho realidad, ¿cierto?, a los 14 años. Genial. Nunca me lo esperé honestamente, uh, yo nunca pensé que iba a ser piloto tan... O sea, que iba a subir tan temprano, honestamente, porque yo, yo no sabía que quería ser con, con mi sueño. Yo no sé cuál era mi sueño en esta vida, pero estoy muy feliz de que lo encontré bien temprano. Y pues Edgar nos da la pauta para nuestra pausa, que es con Diego Torres la canción Color Esperanza te la dedico a ti mi Edgar, fabuloso te felicito, escuchemos a Diego Torres con Color Esperanza